mi opinión sobre el, sobre el curso, que lo defino como privilegiado, la verdad, que, que es un, ha sido un privilegio personal. Eh, cuando en el curso, uno siempre ha pensado que, a, que puedes hacer, eh, que esa parte creativa tuya se puede expresar de alguna forma y de momento ya un contemplado quizás escribir. Pero a, después de haber completado el, el curso y de la forma que, en que los lo ha presentado, te das cuenta de que eh, con las herramientas bien armadas, con, con, con las cosas bien puestas en tus manos,